Gente de YouTube, soy tutorialero68 y estoy en Mundo Aturro. Bueno, les quería informar que esta es la primera vez que veo algo así. Miren esto: Gatropolis está lleno. tu Fiesta, Gatu Madrid, gato de Janeiro, todos están llenos, llenos. Miren, bajemos para abajo y fíjense. Miren, lleno, lleno, lleno, agotado lleno, lleno, lleno, lleno lleno, lleno, lleno, lleno, lleno todo está lleno es impresionante es la primera vez que veo algo así en mundo de aturro bueno, gente, si está viendo esto del otro lado bueno, les voy a decir el día a ver hoy es... ¿Cuál es hoy es 27 del 7 del 2013 a las 10 a las 11 menos 20 PM wow, es impresionante. Bueno, espero que les guste esta noticia. Es la primera vez que veo algo así en el mundo de Aturro. Esto se lo juro que no es un hack. Mire, si yo quiero entrar en Gatu Hollywood o. Voy Gatu... a entrar en cualquiera, por ejemplo Gatu Caribe. Quiero entrar. recién me salió la viejita que dice el intento de conexión. Ha fallado. Un cargate. Lo puse en calidad. Siempre lo puedo querida, Uy, qué raro. Entré. Bueno, ven. Se dieron cuenta que está todo. Está todo con cosas Está muy. Muy lleno. Y bueno, lo quería compartir con ustedes. Bueno, chao. Este ha sido el video. Miren este es mega mi XD. Chao, nos vemos. Suscríbanse y denle me gusta al video. Chau chao. chao.